Te me la así, a hacer un poco que que de paso la madá, Tory, days of fire. chair. to ¡El último episodio! Anju volvió a batallar para Mar -David y en una poderosa vida batalla destruyó el Wing Ninja de Terry. Tuvo mucho valor, pero Terry se sumergió para buscar unas legendarias piezas de Vida Man que estaban escondidas en una cueva subterránea dentro de las cataratas de Tsubakura. Su corazón puro encontró esas valiosas piezas y él construyó un nuevo Vida Blaster llamado Windsor. ¿Pero será suficiente para detener al malvado Anju? Díganme, ¿han visto un ratón? ¡Aquí no hay más nadie que nosotros! Si ven a ese ratón, mis amigos lo cazarán. Y ahora... Y ahora, amigos, que comience el programa. Con amigos como estos. terminemos esta batalla vamos vida ¡Oh! a fuego así se hace Joe mantén la presión vamos Debo esperar que llegue el momento. ¡Ah! ¡Él es increíble! ¡Qué buenos movimientos! Esta batalla ya está ganada. Por supuesto, ya lo entiendo. Tienen tanto miedo de perder que están sacando las armas pesadas. Puedo sentirlo. Hubo un cambio en el equilibrio de la vida batalla. Debo defender mi hogar. Tiene más habilidades de lo que pensé. Tres malvados ojos, Cyborg opera bajo el control de Mar David. ¡Joe está en problemas! Ese monstruo podría derribarlo, y aquí estamos, sin poder para ayudarlo. Los hermanos Yongpa están listos y ahora... Tienes razón, me dejaste con la boca abierta. Su velocidad y control son impresionantes. Es como una extensión de la voluntad de ganar de Terry. Eso es lo que se llama compañeros de armas o en este caso de vida mans. Windsor, ¡Mostrémosle de qué estamos hechos! ¡Eso es difícil de superar! ¡Imposible de superar! ¡Furia alada! ¡No hay pantalla de humo que me detenga! ¡Ah! Servirá honrado. ¡Ganamos! Oh. Bueno, eso es todo, Lee Perfecto uh. Lee, ¿qué es eso? Uh. ¿Cómo sucedió? Uno de ellos debe de haberme herido cuando las vida bombas comenzaron a volar No te preocupes, es solo un rasguño No seas tonto, uh. déjame ver Listo, eso ayudará hmm. Cielos, me siento agotado Esa batalla fue dura Me muero de hambre, ¿qué te parece si regresamos y nos llenamos de sándwiches de sardina? Suena grandioso, pueden lanzar la red al mar y luego vaciarla en mi boca <risa> Recuerdo haberme sentido así antes Practiquen día y noche y ganen sus combates sin importar qué suceda Los vida jugadores que pierden son inútiles y no tienen ningún valor para mí En ese entonces era tan doloroso Me pregunto por qué es distinto ahora Después de la batalla de hoy me siento genial También yo, es increíble, ¿verdad? Me siento como si pudiera seguir otras 50 rondas Y yo estaré ahí para respaldarte Creo que es mejor que vaya a reportarle esto a Armada. Él me está esperando. Suena bien. Yo mantendré vigilados a Yamato y sus amigos un rato. Ellos estarán a salvo contigo a cargo. ¡Nos vemos! ¡Dale mis saludos a Liena! Es muy simple, Lee. Necesito que me ayudes. ¿Por qué habría de ayudarte? Parece que todo está bajo control aquí. Pero ¿dónde está Lee? No puede haberse extraviado. Ya debería haber vuelto. Será mejor que vaya a buscarlo. No, ahí estás. Te estaba esperando. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué estás dando vueltas aquí? ¡Anjo! <risa> ¡Aléjate de I de inmediato! ¡Vamos, apártate! Hermano, no seas tan grosero con mi amigo. Él y yo tuvimos una conversación y él ha cambiado. Ahora, por favor, baja tu blaster. ¿Ah? ¿Escuché bien? ¿Qué quieres decir con tu amigo? Mis amigos y mi situación han cambiado. Me he vuelto a convertir en miembro de la Neo Alianza de las Sombras. ¿Qué? ¡Pidaman! ¡Pidaman! Espera, ¿qué estás diciendo, Lee? Vamos, explícate. Justo lo que dije, hermano. No te sorprendas. Soy un miembro de la neo-alianza de las sombras, ya estuvimos de su lado, simplemente me estoy reencontrando con ellos Entiendo, pero ¿ahora de pronto? Nos lo habíamos prometido, dijimos que nunca seguiríamos a la alianza de las sombras o a nadie que creyera que el poder lo no era todo ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Respóndeme hermano Desearía poder explicártelo Gwen, pero no lo entenderías es difícil creer que hables en serio, Anju ¿Pretendes unirte a Mardaví para poder derrotarlo? Es correcto, ¿no me crees? No puedo culparte después de las cosas terribles que te hice a ti y a tu hermano Sí, en eso tienes razón Pero ¿por qué no esperas que Yamato derrote a Mardaví? Sé que puede hacerlo Desearía tener tu fe, pero él no tiene suficiente poder Soy el único que comprende Yo lo conozco en persona no puedes imaginar su poder. Es el rey de las vida batallas. Es una figura muy misteriosa y estoy convencido de que la única manera de derrotarlo es acercándose a él y descubriendo sus debilidades. Yo le debo eso a ustedes. ¿No lo ves? Debo derrotarlo con mis propias manos. Estaba tan obsesionado con ganar que olvidé disfrutar. Yamato me devolvió esa alegría y yo quiero hacer algo para compensarlo Lo mejor que puedo hacer es derrotar a Mardaví, pero el hecho es que si Yamato se le enfrenta, perderá y todos estaremos a su merced No puedo permitir que Mardaví gobierne el vidamundo y juro que haré lo que sea necesario La verdad es que no me importa lo que pueda sucederme Anju, ¿no planeas hacer algo imprudente o sí? Derrotar a Mardaví es lo único que importa Pero yo solo no puedo hacer que eso suceda Para que mi plan tenga éxito necesito tu ayuda Por favor amigo mío te ruego que me ayudes No puedo creer que Anju haría a un lado su orgullo para pedirme a mí o a cualquiera que lo ayudara No puedo creer que admita que necesita ayuda Esto tiene que ser cierto De otro modo sería demasiado humillante De acuerdo, te creo. ¿Qué quieres que haga? Créeme, hermano, no puedes ganar. ¿Por qué? ¿Porque él lo dice? Lee, ¿cómo puedes confiar en él? No olvides que fue por sus mentiras que nos cambiamos de bando para trabajar con Yamato. Yamato no puede hacerlo. Él no puede derrotar a Mar David. ¿De veras crees eso? Te conozco bien, hermano. No creerías esto solo por mis palabras. ¿No? Tengo que probártelo con una demostración. Lee. Propongo que los dos vida batallemos. No un encuentro amistoso, como si estuviésemos entrenando, sino uno de verdad hasta el final. Espera, ¿qué estás haciendo? Pareces asustado. ¿Ah? ¿Temes no ganar? Ah, ¡Está bien! Lo que sea necesario para que recobres la cordura. Preparar a Docito. el fuego! ¡Oh, cielos! ¿No te importa lo que estás haciendo? ¿Cómo puedes traicionar a Yamato y a todos los del café tan fácilmente? ¿Vas a desechar su amistad después de todo lo que nos han dado? ¿Todo lo que nos han enseñado? ¿Toda su lealtad? Ellos se merecen algo de respeto a cambio. No puedes hacerlos a un lado. Claro que puedo. ¡Son unos perdedores! ¡Ah! <risa> Ahora entiendes lo que digo, hermano Van a enfrentarse a un rival que no pueden vencer Eso los hace inservibles Si de veras quieres ganar, debes ser tan cruel como tu enemigo Entonces, ¿querías esto? Bueno, te mostraré quién puede ser cruel. Todos estos años has estado más cerca de mí que un simple hermano. Somos como dos mitades de un todo. Mientras más lo pienso, más debo decir que tú me complementas. Por eso es tan difícil. Yo tenía razón. ¿Sí? ¿Acerca de qué? Eres una persona bondadosa, hermano. Muy bondadosa y muy tonta. Te lo dije desde el principio. No puedes ganar. Si ser familia significa dejarte llevar por tus emociones. ¿Y si ser tu hermano significa ser débil y renunciar a una ventaja táctica? ¡Entonces no lo quiero! ¡Soy un guerrero! ¿Ah? Nos veremos por ahí, hermano. No puedo creerlo. Mi propio hermano me abandonó. Pensé que siempre estaríamos riendo y compitiendo. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo puedo continuar sin la otra mitad de mi espíritu? Hiciste lo que tenías que hacer, Lee. Y juntos derrotaremos a Mardaví. Será difícil, pero sé que podemos hacerlo. Lo haremos, Anju. ¿Hizo eso? Imposible, se estaba divirtiendo tanto. No puedo creer que se haya unido a la nueva Alianza de las Sombras. ¿No será un truco armada? Mm. Mm. Esto no puede estar pasando, no puede ser. Algo está mal aquí. No sé exactamente lo que es, pero será mejor que investigue y lo descubra. Está frío, pero haré mi mejor esfuerzo Para descubrir hacia dónde fue la neo-alianza Gracias, Joe, lo apreciamos mucho Me pondré en contacto cuando tenga más información Nosotros también deberíamos ir a buscarlos Estoy de acuerdo, tenemos que encontrar Un modo de detener a Mardaví ¡Sí! Madre, padre Debo irme No puedo permitir que Mardaví y sus fuerzas Controlen el vidamundo no sé cómo lo detendremos, pero lo intentaremos con todo el corazón Y cuando volvamos a vernos, les prometo que seré un vida jugador aún mejor y más fuerte Oye, Terry, tenemos que ponernos en movimiento, ¿qué haces? Ahí voy, chicos, lo siento Solo me estaba despidiendo de mis padres No podíamos verlos, pensé que habías dicho que eran invencibles, no invisibles Felicitaciones, Anjo, lograste traer de vuelta a Lee Jung me imagino la expresión en los rostros de Yamato y su equipo cuando lo supieron. ¿Vas a aceptarme ahora, marta pi ¿Ya probé que soy tu leal sirviente? Sí, voy a aceptarte. Pero Lee tendrá que probarnos su lealtad nuevamente. Por supuesto. marta pi tengo una sugerencia. ¿Ah? Para estar seguros, lávale el cerebro. ¿No? Ah. ¿Por qué te parece necesario? No dudo de las intenciones de Anju, pero los lazos familiares son fuertes Y esos dos hermanos son muy unidos Solo lo sugiero como una precaución adicional Ya veo Kane ¿Qué sucede? Por mí está bien ¿Ah? Sí, lo que desee Mardaví está bien <risa> Anju, tienes que continuar solo lo siento, pero prometo que tu sacrificio no será en vano. Mata rayos. ¡Ah! Ah, ah, ah, lo siento, hermano. <makes> Bienvenido de nuevo, Lyonfa. Serás la suma perfecta para mi gran plan. ¿De qué está hablando? Es la primera vez que lo menciona. Ese vidaman! nunca había visto uno como ese. Yo tampoco, pero es lindo. O peligroso. O ambos. El plan de Mar David finalmente está en movimiento. ¿Cómo manejarán el reto nuestros héroes? Solo hay un modo de averiguarlo. El próximo episodio! Mega ah. 내가... ビー玉